yo de donde sea voy a seguir luchando primero por el país, porque estas cosas a mí no me interesan, yo creo que es una bestialidad eliminar el 15 de diciembre el mail del presidente de la corte y hacer mandar las cosas a un mail oficial, y sobre todo desde un whatsapp, entonces la verdad que a mí, eso yo no me lo banqué, no me banqué que esconda en un informe mío y yo creo que esas cosas le hacen mucho mal a la Argentina. Esas cosas las tenemos que corregir, no es una cuestión partidaria, es una cuestión que ustedes como representantes del pueblo, si un poder no toma las decisiones que debe tomar y se hace cargo de las cosas que debe hacer, bueno, no nos queda otra. Son, son nuestra expectativa y nuestro futuro, ustedes. ustedes. Yo lo único que soy, soy un simple mensajero que cuenta lo que entiende por la gestión. Y hay cuestiones que no pueden estar en la corte. La informalidad no puede estar. Hasta ahí la información del ámbito nacional. Y lo tenemos acá nuevamente a Santi Clérico porque hay más información que tiene que ver con el deporte, ¿no? Sí, y esta vez relacionado a lo que está sucediendo en Independiente y Bien. esta nueva colecta que comienza oficialmente en el día de hoy con Santiago Maratea ¿sí? como el organizador. Eh, esto es algo que había... Su